Como en casa, el programa de atención socio-nutricional a personas mayores de las zonas rurales de Guadalajara, puesto en marcha esta semana por la Diputación, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ACCEM, se ampliará próximamente a la comarca de Molina de Aragón. En esta zona, el programa será desarrollado por Cruz Roja. Para ello, la Diputación Provincial ha aprobado en pleno extraordinario una modificación de crédito presupuestario que asciende en total a 200.000 euros y ha sido apoyada por unanimidad de todos los grupos políticos. De esa modificación presupuestaria se reserva otra partida de 100.000 euros para dotar al Santuario de la Virgen del Barranco de la Hoz de un nuevo sistema de suministro eléctrico sostenible y acorde con la protección medioambiental del Parque Natural del Alto Tajo. José Luis Vega es el presidente de la Diputación de Guadalajara. Es una infraestructura de energías renovables que le permitirá tener una independencia y, y que la línea eléctrica se quede sin uso.